En directo desde Murcia, tricentésimo, cuadragésimo, séptimo día consecutivo de protestas. 347 días consecutivos de protestas. ¿Protestas por qué y por qué tantos días? Pues porque están partiendo la ciudad con un muro. La gente no quiere vivir al otro lado del muro. Es comprensible, ¿no? No lo mismo vivir al otro lado de una calle. ...ya de por sí están viviendo al otro lado de una vía... ...de una vía que más de 90 veces al día... ...está el paso cerrado... ...más luego los ruidos... ...que hay que soportar... ...la contaminación de los coches... ...y sobre todo también el paso de... ...mercancías peligrosas... ...en pleno casco urbano... ...pero es que... ...de... ...tener el muro... ...pues estaría cerrado permanentemente... ...como... ...está cerrado el paso a nivel... ...que está... ...a un kilómetro de aquí... ...y que ya lo advierte este cartel... Paso a nivel Senda de cortado por obras. Acceso por ronda sur por camino de Tiñosa. Buenas, Paula. Aquí las niñas que vienen luchando con sus familias todos los días. Pues la gente no quiere que pase como en ese paso a nivel y quiere que esto siga abierto. No quieren tener que utilizar esa pasarela, que sería el único modo de ir al otro lado del muro. Ya no es que la pasarela por la noche esté oscura, como la puedes ver, que está oscura. ...es que por el día hace un calor terrible, es que además el hecho de que sea el único lugar... ...no es lo mismo, circular libremente por aquí, que tenés que subir esos escalones... ...luego la sensación de, de, de estar en una calle sin salida, es decir, la gente, muchísima gente... ...no la quiere, no la quiere y, y bueno, y aquí por pues lo transmito porque es el sentir popular... Y hay que también, bueno, y yo es que lo comprendo, ¿eh? yo he estado en la en Granada, en Granada llevan más de tres tres años sin tren, más de tres años sin tren, solamente circula uno a Almería, pero el resto lo cortaron y hay una pasarela y la pasarela, pues la gente procura utilizarla lo menos posible. ¿eh? Porque cuando es de día. Pues, si sí, apenas hay gente en la calle, es como de noche, pero a pleno a luz del día. Es decir, que te pueden robar hasta con más facilidad, ¿no? Entonces, eso genera más miedo. Además de, de, de la pasarela, del muro, la gente está protestando porque no quiere que el corredor del Mediterráneo, un tren de mercancías, que entre otro tipo de mercancías transportaría mercancías peligrosas, circule por el casco urbano. Porque si ya de por sí circulan mercancías peligrosas, lo que no quiere. <risa> Chispa viene a saludarnos, Chispa viene a saludarnos. Al igual que Paulita y Mónica. Buenas Mónica, pues como comentaba, que el tren, el corredor del Mediterráneo, entre otro tipo de mercancías, transportaría mercancías peligrosas, tendría una longitud de, se puede alcanzar un kilómetro y medio, y pasaría con más frecuencia, la gente pues no quiere ir a mercancías peligrosas pasando junto a institutos, colegios... ...viviendas, comercios... ...bueno, su, pues en su propio barrio... ...la gente no quiere eso... ...yo creo que es comprensible... ...y aquí estamos... Pregunta: ...han iniciado el soterramiento... ...bueno, ha habido buena noticia... ¿no? ...ha habido una, ...al cambiar el gobierno en España... ...al cambiar el delegado del gobierno... ...al cambiar el, el delegado del gobierno... ...pues... Eh, ...ya no hay aquí tanta presencia policial... ...las obras... ...continúan su curso... ...aunque sí que... ...bueno, se ha aprobado un soterramiento en el boletín oficial del Estado, que llegaría estaría hecho para el 2020, que cerraría en el paso nivel ocho meses y si ya hay obras que a ver un día nos la comentan con precisión de qué se está haciendo ahora que antes no se hacía, qué se está haciendo ahora que antes no estaba previsto hacerse y qué se está, está haciendo ahora que realmente si sí es para el soterramiento. Vamos a ver si eso nos lo comentan con precisión. Lo que sucede es que. El gobierno pide que se confíe en él, claro, un gobierno del PSOE. Que a ver, pues yo creo que el PSOE también deben comprender que tenga la confianza mermada, ¿no? ¿Eh? Son muchos años, muchos años, ya 30 años, ¿eh? por aquí ya ha pasado el PSOE. De hecho, esto se inició, todas estas protestas, estas reivindicaciones, se iniciaron gobernando el PSOE en Murcia. Por aquel entonces, el alcalde Méndez... ...y ahí fue cuando en el año 1989 surgió la, la plataforma... ...si bien hay personas que me han comentado que ya antes... ...estaban las reivindicaciones de, de soterrar las vías... ...pero a, a raíz de un proyecto bastante estrambótico... ...del Partido Socialista, fue cuando se iniciaron las protestas... ...entonces la gente no confía, la, en el proyecto ponen... ...que el paso a nivel estará cerrado unos ocho meses... ...y la gente no quiere que el paso a nivel esté cerrado ocho meses... Hay personas que dicen, bueno, si hay que aguantar solo ocho meses, pues ya se verá, pero hay muchas otras que, evidentemente, pues no quieren. ¿Por qué? Pues porque las que viven más cerca, las que tienen niños, las que... Eh, familias compuestas por personas mayores, evidentemente. Buenas, eh, mm, a ver, Olga es tu madre y tú eres Nazar. Nazar, aquí tenemos a Nazar, un chico de Ucrania, que vive aquí en Santiago el Mayor y que trabaja y que, no, y que estudia, que estudia en el barrio del Carmen. ¿cierto? Sí, sí, yo soy Nazar. Y, y tengo nueve años. ¿Y ¿Qué opinas tú del muro? ¿Cómo? ¿Tú quieres que haya un muro aquí? Pues, eh... pues no, no quiero. Nazar, tengo pendiente que el otro día... Le grabamos, porque se nos acercó, ¿verdad? Y te grabamos diciendo que no querías muro en español y en ruso ¿Cómo? Dilo para que te escuche la gente que ahora el No queremos muro, que me dijiste el otro día En español y en ruso Vale, que no, que no, que no queremos muro Que no, que no, que no queremos muro Que no, que no, que no queremos muro Que no, que no, que no queremos muro que no que no que no queremos muro que no que no que no queremos muro pues fijaos luego un día contaremos también la historia ¿eh? de, de nazar que estuvimos hablando días atrás aquí con su madre y bueno aquí lo veis con mucha ilusión pero el hecho de venir de donde ha venido y encontrarse que entre su casa y, y donde estudia va a haber un muro Es algo también que es triste, pero bueno, aquí lo tenemos sonriendo y luchando Y vienes por las protestas de vez en cuando también Sí, algunas veces me voy a estar aquí En las vías, ¿y hoy con quién vienes? Con, uh, con mis amigos y con mi mamá ¿Vienes con ellas? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Ahora? ¿Sofía? ¿Sofía? ¿Sofía? Sí. Y amor. ¿Sí? Y amor. Ajá. ¿Y de dónde son? De Ucrania. ¿También? ¿De Ucrania? Sí. Pues, Nazar, por aquí hemos visto antes también, estaba tu madre, me ha parecido verla por aquí, ¿no? Sí, está ahí detrás, está ahí, sí. Bueno, pues aquí tú ya sabes que cuando quieras contar algo, cuando quieras decir algo, tienes siempre tu micrófono y también un día esto pondremos en Radio Vía, pondremos tu No Queremos Muro en ruso, que se sepa también alto y claro, ¿de acuerdo? Sí, es que no te, eh, tengo en mi casa ese, ese canal de ese... Luego, luego te digo yo cómo se puede escuchar y cómo se puede ver todo esto en el móvil, en el teléfono móvil. Ahora después, en otro momento, se lo cuento también a tu madre, para que lo, lo pueda ver todo. ¿Te parece? Sí, ahora después suelto la cámara y, y se lo comento a ella, ¿vale? Venga. Adiós. Muchas gracias, Nazar. Mira, a ver, enviarle corazones a Nazar, mira, Nazar. La gente te está enviando corazones... Por aquí se ven, ¿lo ves? Esos corazones son para ti, esos rojos, verdes, porque les ha gustado lo que has estado diciendo, ¿vale? Y que estés aquí luchando, una persona de Ucrania, aquí luchando, que no quiere muro, en su barrio, Santiago el Mayor, ¿sí? O sea, hay muchísimos. Sí. De, de nada. Ahí. Nazar, eh, eh, una cosa, en ruso... Gracias. Era vispa. No, no, es pasivo. Ay, es pasivo, es pasivo, es pasivo, es pasiva. Pues es pasiva, Nazar. De nada. Muy majo Nazar. Pues el, el otro día al apagar Perisco me comentó si podía decir algo. Y digo, es que ya lo, ya lo ha apagado. Y entonces pasaron, pasaron por aquí su madre y él y, y bueno nos dejó una grabación que la emitiremos en Radio Vías. Y le dije, oye, cualquier día que estés por aquí, puedes decir lo que quieras. Un chico de Ucrania, de Ucrania, que ha vivido una historia bastante dura allí, y que cuando viene a España, se encuentra con que entre su barrio y su colegio hay un muro. O quieren poner un muro, es tremendo, ¿eh? es tremendo. Es tremendo. Y fijaos, eso sí, él... ...con la sonrisa... ...yo creo que nos hace falta esa... ...ternura y al mismo tiempo respeto y participación... ...que tiene la gente más pequeña... ...que tiene la gente más pequeña... ...buenas Ana... ...a ver Ana... ...¿qué tal? Buenas noches Cecilio... ...¿cuándo va a ser tu próxima retransmisión? Pues espero que en breve... ...bueno yo lo que tenía que contar... ...es que resulta que esta tarde de casualidad, casualidades que pasan... ...pues he conocido a uno de los antiguos trabajadores... ...que estuvo trabajando en la zona de la senda de los garres... Eh, ...la zona que es el paso a nivel justo que hay anterior al nuestro... Que, ...que ya está cerrado... ...que ahora mismo no hay ninguna empresa trabajando en ese sitio... ...para, para soterrar ni nada... ...pero lo hubo, hubo una empresa que estuvo haciendo ahí obras... ...poniendo las catenarias cuando el tren iba a venir en superficie, etcétera... ...entonces le he estado preguntando un poco... ...y nada, me ha dicho el chico, me, me ha contado... ...que, que resulta que, que, bueno, que han habido algunas empresas... ...que no han seguido adelante con, con lo que son las obras del AVE... ...no han querido seguir adelante... El motivo ha sido porque ADIF, a pesar de que recibe fondos FEDER y recibe dinero del Estado para financiar proyectos, pues a pesar de eso, luego cuando ADIF se pone en contacto con las empresas que son las que tienen que realizar el trabajo, pues resulta que tiran por lo bajo, es decir, tiran por, por lo más bajo posible. Es decir, lo que, es decir, llega, llega un momento en el que a la contrata le cuesta hasta dinero de su bolsillo hacer las obras del ave. Eh, por eso dice que el chico en la empresa en la que él estaba trabajando, la, las obras de, del ave de, dejó de, de seguir trabajando en eso, se dejó, la contrata, se dejó el proyecto, dijo que no quería seguir adelante y se lo dejó y esa zona está ahora mismo detenida. Eh, dice que, que, bueno, que eh, lo que lo que es el, los proyectos del AVE, pues bueno, dice que son una obra de bastante peligrosidad para los trabajadores porque tienen que, que hacer muchas, muchas obras, sobre todo relacionadas con la seguridad. Por ejemplo, pues tienen que estar haciendo comprobaciones continuamente, tienen que utilizar una serie de máquinas específicas tienen que, que hacer una serie de cosas que los de Adif, primero, no dan tiempo suficiente para que todo eso se haga. Esto de tener el tren continuamente pasando, vaya coñazo, ¿eh? Venga, ahora, que estaba diciendo el chico que los, los, los, los de ADIF o los, de los que gobiernan que no, no dan tiempo suficiente para que todas las obras se hagan de manera correcta con las normas de seguridad que se deberían de hacer, sin, eh, no dan tiempo suficiente y luego también que lo que es el día a día ...van sucediendo un montón de, de obstáculos... ...que no se tenían en un principio, no se tenían previstos... ...como por ejemplo el nivel freático aquí en Murcia... ...es muy alto, con lo cual hay que estar continuamente... ...parando la obra para, para estar sacando agua... ...para seguir adelante con lo que es el túnel o lo que sea... ...entonces pues bueno, pues dice que aquí hay bastante peligrosidad... ...y que, que se necesita... ...más tiempo... ...de lo que los políticos... ...y los que los de ADIF exigen... ...y eso es de lo que me he enterado esta tarde... ...sí... ...sí... Eh, ...y Ana, una cosa... ...estuviste hace unos días también en, en Valencia... Sí. ...mostrando... Sí. ...las obras de la Vedallí... ...que ahí también... Sí. ...está mm, la estación Joaquín Sorolla... Sí. Sí. ...y que... ¿Esa estación? ¿Qué pasa con esa estación? ¿Qué va a pasar? Pues la estación del AVE de Joaquín Sorolla fue una estación que se hizo de manera provisional. Esa estación se va a quitar, la estación está dotada de un montón de cosas, tiene de todo, tiene cafeterías, tiene restaurantes, tiene el AVE, tiene la, la alta, los trenes de alta velocidad... ...la verdad es que a la estación no le falta de nada... ...es una estación bastante funcional... ...pero la estación la, la van a quitar... ...hay un proyecto de, de otra persona... ...de un arquitecto que se llama Portela... ...que es un arquitecto con muy buena reputación a nivel nacional... ...tiene uno de los premios a nivel nacional de arquitectura... ...porque hizo la estación de autobuses de Córdoba... ...y le dieron un premio reconocido... ...entonces... Él hizo, junto con otra gente, hizo un proyecto para la estación, la, fut la futura estación definitiva del AVE en Valencia. ¿En, el par ¿En la estación Parque Central? Sí, estación Parque Central se llama. Entonces, esa estación, en una estación, bueno, a todo lujo, ¿no? Es decir, no solamente se le da importancia a que sea algo funcional, sino que también se le da importancia a la estética, es decir, para que cuando venga... ...para que cuando venga un visitante pues que, que... diga, wow vaya pedazo de ciudad, ¿no? Sí, que es, un, es un, una estación lujosa, ostentosa... ...pero vamos sí. a ver, ¿qué opinan los...? Tú, has contrastado a ver qué dice la gente de Valencia... ...sobre que se invierta o gaste unos millones de euros... ...porque no serán ni, ni dos ni tres, serán muchos más... ...en una estación como la de Joaquín Sorolla... ...que como tú dices, muy completa... ...y que luego esa estación quede ahí para nada... ...y se gasten de nuevo millones de euros en, en la de Parque Central... ...es decir, la gente de Valencia, ¿qué opina de ello? Pues lo que opinan es que resulta que como en otras comunidades... ...van a ser también estaciones de lujo... ...que no solamente van a ser estaciones de que llegue el AVE y ya está... ...sino que también van a ser de lujo... ...pues claro, la gente de Valencia dice... ...bueno, si nosotros que somos la tercera comunidad de España... Eh, después de Madrid, Barcelona y la tercera comunidad es Valencia y es súper turística y dice si hay mucho dinero para otra ciudad pues ¿por qué no lo va a haber para Valencia? Decir, la la que también, también puede haber mucho dinero para sanidad, para dependencia, para educación para pensiones, no solamente para obras ostentosas ¿Eso, ¿no hay una especial sensibilización por eso? Pues yo he estado preguntando y la gente no quiere no quiere una estación funcional, por lo menos lo que son los políticos. La gente a pie de calle le da un poco más igual, no, no le importa tanto. ¿No están tan al tanto de todo esto que está aconteciendo? No, eh, sobre todo los políticos. Los políticos de allí... Sí que, ...sí que dicen que no se van a conformar con una estación... Sí, sí. ...los políticos está claro, porque además ahí pues habrá su negocio sus cosas... ...pero yo me refiero, la gente en la calle, a pie de calle... ...eso no es un tema de actualidad en Valencia... ...no se asusta ya nadie en Valencia con todo el derroche que ha habido allí... ...porque aquí en Murcia fíjate, llevamos 347 días consecutivos en la calle... ...porque la gente está harta de que se derroche el dinero... ...de que se engañe, de que haya aeropuertos vacíos... ...autovías como la Autovía del bancal, ...la corrupción que ha habido aquí... ...como el expresidente Pedro Antonio Sánchez... ...que está por ahí imputado varias veces... ...saludo a todos, los que, a todos los palmeros que decían... ...yo estoy con Pedro Antonio... ...saludo a Bernabé que decía... ...que Pedro Antonio era una persona honrada... También a, lo, a, a esta gente hay que, hay que saludarla, porque no pasa nada, y si pasa se le saluda, que dice mi madre, pues por eso, como ha pasado algo, le saludamos. Pues en Murcia la gente está harta de corruptelas, y entonces ha salido a la calle, quiere que el tren pase por abajo y ha salido a la calle. En Valencia no hay reacción popular, o las hay y pasa como en Murcia, que no se saben, que no son visibles. No se habla de, de la estación de, de la ave de la futura estación, porque el proyecto está detenido. Es decir, ahora mismo el proyecto está en obra. Hay una parte que sí que está en obra, pero hay otra que está un poco detenida porque el Ministerio de Fomento dice que es demasiado dinero, que no puede ser. Entonces hay ahí como una especie de tira y afloja entre lo que es el Gobierno de Valencia con el Ministerio de Fomento. Entonces ahora mismo todo eso no no está en, en boca de, de la gente. gente. No es pues no. que claro, a mí me asombra porque Hablamos de Valencia, pero también en Granada, como hemos mencionado varias veces, lleva más de tres años sin tren, más de tres años sin tren en, en Granada. Y la gente tampoco está tan movilizada como debería estarlo. Ahí está la Marea Amarilla, que se puede seguir en Twitter y en Facebook para que estéis al tanto, estéis al tanto de, lo que su, de lo que acontece allí, de las novedades, pero no se moviliza la gente tanto. En Baza también también hay, hay grupos en, en hay páginas en Facebook y perfiles en Twitter que muestran, que van contando que llevan más de 12.000 días desde el año 1985, el 1 de enero, sin trenes. Entonces, esto de ver cómo se está derrochando, como si sobrara, ¿sabes? Es como si, es como si claro, en una familia, una persona compra, compra champán y deja de comprar agua para el, para el resto de la familia y compra champán para, con, el, con el dinero de, de toda la familia. Es decir, es como que... ...todavía no estamos concienciados de, de que el derroche de dinero público... ...aunque no sea delito, aunque sea legal, no es ético. No, claro que no, si es que debería de ser delito... ...es decir, todo esto que, está, que se está haciendo, es decir, debería de haber un presupuesto fijo... ...y si te pasas de ese presupuesto tienes que demostrar por qué motivo te has pasado de ese presupuesto... Pero eso de estar cogiendo el dinero de todo el mundo y estar haciendo cosas, macroproyectos, que luego a lo mejor no resultan tan fantásticos como uno se lo esperaba, pues claro que debería de ser delito. Pues, oye Ana, a ver si cuando vayas para Valencia, mira si te enteras que haya algún grupo de gente que realmente esté llevando a cabo algún tipo de reivindicación, de protesta, por lo que... ...por lo que hemos comentado de, de las obras de la B... ...y que, por... ...bueno, que no tengan la visibilidad que merece... ...y entonces, pues... ...para poder comunicarse también con esta gente... ...y darle alguna visibilidad, porque... ...yo estoy seguro que la gente lucha más de lo que parece... solo que no se le da visibilidad... ...sabes, que parece que solamente tienen que haber multitudes en la calle... ...y además, ser visible en la televisión... ...y la televisión tampoco le interesa... ...le interesa esto... ...hoy ha salido en la sexta... Le, el encierro en Totana, que llevan 19 días, ya han sido 10 segundos, entre varias noticias, que es 10 segundos, igual exagero, igual han sido 20, pero, venga, hasta mañana Mavi José, pero entre o sea, sin dar importancia prácticamente a lo, a lo que estaban diciendo, y eran 19 días de encierros en un ayuntamiento porque van a derribar las casas de unas 30 familias que se han enterado de un día para otro. Tú, tú imagínate que te despiertas por la mañana con la noticia de que tu casa va a ser derribada porque a alguien le ha dado la gana de cambiar un trazado y que por ahí va a pasar el tren y tu casa va a ser la que se va a ir a la puñeta. Y si no, tu casa es la de tus padres. Pues la gente lleva encerrada 19 días, 24 horas, en el ayuntamiento de Totana. Y, el, y los medios, pues las veces que lo dicen, pues, lo dicen, pues le dedican más tiempo, por ejemplo, le dedicaron más tiempo, saludos a los informativos de la, de la Sexta, le dedicaron más tiempo a... Sí, va con un poco sorna, ¿eh? para que no quede para que quede claro. Más tiempo a promocionar una película, que yo comprendo que la productora puede ser a tres o una vinculada, que a ese encierro. Bueno, yo confío en que luego le vayan a dedicar más tiempo en otros programas, supongo. ¿eh? Tienen programas vespertinos, tienen programas matutinos, y esperemos que ahí le dedique más tiempo. Pero es que son 19 días. Es que es para, al menos cada día, mencionarlo un, un poquito, ¿eh? aunque sea que son muchas horas en, que si estáis hablando de Franco todo el puñetero día pues porque no habléis de, de Franco 10 segundos y llegáis ahí en Murcia 347 días seguidos de, de protesta y a pocos kilómetros en Tutana 19 días de encierro en el ayuntamiento pues tampoco pasaría nada ¿no? digo yo digo yo eh digo yo bueno ahora pues a ver si te enteras más de, de, de Valencia y nos lo vas comentando ¿vale? claro que sí y cuando hagas un periscope pues lo lo, claro que sí. lo... ...difundimos también para que sea... ...porque claro sí. al final es la gente la que... ...somos los medios y la gente... ...da la realidad en crudo a la gente... ...y ya tú te la cocinas como tú quieras... ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? Eh, esto eh, lo que quería decir es que el día que vayan a cerrar... ...la pasarela o este puente... ...si lo van a cerrar, que no sé si lo van a cerrar... ...porque la gente ni no quiere pasar por aquí... ...pero hay previsto, porque no hay otra manera de pasar... ...mientras están haciendo el soterramiento... ...pues si lo cierran... Eh, eso de que van a estar ocho meses no va a ser así, va a ser bastante más tiempo, el motivo es por lo que he dicho antes, porque luego se ponen las empresas que tienen que estar haciendo el soterramiento, se ponen a trabajar y el día a día... ...se les presenta un montón de obstáculos y un montón de cosas... ...que ni de broma se tienen previstos... ...entonces todo eso hay que estar continuamente parando la obra... ...y continuamente retrasando cosas... ...con lo cual los plazos que exige Adif... ...o que exigen los gobernantes no se van a cumplir... Es decir, ...que a tú nosotros, en ese sentido no confías... ...como no, vecino de aquí tú no confías no, en que los ocho meses sean... Ocho meses. ...en ocho meses no va a estar esto ni de broma... ...ocho meses solamente, esto estará más tiempo o ya veremos lo que sucede al final, pero ocho meses no va a ser así después de todo lo que he estado hablando con el chico porque son eh, exigen que se hagan las cosas en un corto periodo de tiempo, pero es que es una obra muy importante que tienen que estar continuamente haciendo pruebas de seguridad y que tienen que estar llamando a otras personas con máquinas especiales y entonces eso retrasa la obra y luego también el dinero que tienen que pagarle a esa máquina o a esa gente eh, no es el que luego quiere pagar a dif a que, que paga pueden haber menos. que pueden haber luego imprevistos inconvenientes cotidianos dentro de, de una hora y que a lo mejor eso retrasa un día dos días pero claro eso durante ocho meses medio, puede mes, eh? quiere decir que se van acumulando no claro se van acumulando sí. Claro que sí, eso, es que eso queriendo, eso que, que, que la empresa que contraten, a la que le adjudiquen la obra, eh, quiera seguir hasta el final, porque a lo mejor se cansa, se harta, está viendo que está perdiendo dinero y a mitad de la obra dice, mira, ya no sigo. Como ha pasado con Senda de los Garres, que cuando han empezado a ver en la empresa que estaba empezando a perder dinero, y dice, si es que la obra de esta zona me está costando dinero a mí, pues no sigo. Bueno pues ahí dejamos tu información de primera mano sí. y insisto cuando tengas algo de Valencia sí, sí, ¿eh? sí, sí, nos lo vas comentando sí, sí. ¿vale? ¿vale? muchas gracias Ana Nada, gracias. ya vas para no te pasas aquí el fin de semana y ya regresas el lunes voy a ver si mañana intento ir a Totana a dormir allí al ayuntamiento Ajá, eh, muy bien. Y, y voy a ver si consigo que alguien me quiera acompañar seguro eh aquí hay gente que es probablemente sí. Te acompaña, el Ludo día también me avisaron a mí, hice lo posible para llegar sí. a tiempo y sí, llegué, más tarde, ¿eh? sí. llegué más tarde, pero al final pudimos hacer allí dos las transmisiones sí. y al menos darle difusión, porque es que están encerrados allí, es que es tremendo. Sí. ¿eh? Y además sí. José María Herbás, el portavoz de la plataforma de Totana, Fuerza Ciudadana, lo explicó con bastante claridad y ahí hay testimonio de gente que, que, bueno, es que te cambia la vida, te condiciona la vida de un día para otro, sabes que tu casa va a ser tirada, va a ser derribada y que no tienes otro lugar, ¿no? Pues muchas gracias Ana, seguimos por aquí. Gracias, gracias, hasta luego. Bueno, aquí otro momento más en el que bajan las barreras. Hoy tenemos como guardián del paso a nivel a Jesús. Ahí tenemos ahí. Bueno, va quedando gente, va quedando ya menos gente. Son las 11 menos, cuarto, ya, claro, ya se hace más tarde, ¿eh? ya, Pero bueno, para ser viernes y de agosto hay que recordar que es viernes, agosto y que las protestas continúan. Mira, yo esto es alucinante, esto es alucinante. Miramos ahí aquí un momento que antes nos han saludado y luchan un montón. Y vamos a sentarnos aquí con, con los padres y con las criaturas y nos ponemos a altura un ratico. Buenas, Marco, Guillermo. Ay. Me voy a sentar aquí, porque antes nos saludaron vuestras criaturas. Aquí estamos con Marco. A Jesús también viene aquí a sentarse. Venga, Jesús. Vamos a ver. Marco Guillermo, aquí viendo crecer a vuestras hijas junto a las vías, aquí haciéndose amigas. Dentro de una lucha social, aquí las tenemos. Alesia, Mónica, Mónica, ¿dónde está Alesia? Está allí. Mónica, digo, vengo para acá, que antes me ha, me ha saludado. Mira ahí, Mónica está viendo los corazones. ¿Que te envían corazones o no? Sí. ¿Has visto? Claro que sí. Me he venido aquí pues, precisamente para saludarte, que antes has saludado. Digo, vamos a, a saludarte, a saludar a tu padre, a tu madre. Mira, aquí, Paulita. Paula, ¿cómo estás? Mira, bien. Paula, ¿qué? ¿Aquí todos los días? Sí. Sí. Bueno, yo no, yo no estaba. Claro, ahí, de vez en cuando... Mira. ¿Cómo se llama? Sky. ¿Sky? Sí. ¿Sí? Oye, Paula, dile a la gente, ¿tú quieres muro? Eso nada. ¿Eh? No. ¿No? ¿Qué? Yo no quiero muro. Es fácil, ¿eh? Qué fácil que es. Es saberlo, eh. Se ha unido. Claro, la gente que Alejandro se ha unido, Base se ha unido, Sulera su, su si se ha se unido. Sky. Que hables caí, que hable Sky, que a ver. ¿Qué quiere decir cantar? ¿Quiere cantar la canción de No queremos muros? Pues venga, a ver, que Sky cante la canción de No queremos muros. A ver. pues que yo lo Venga, cántala, cántala tú con él.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 Que no queremos muro. Es que Sky un poco. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo es Sky? Cuéntanos, cuéntanos. Sky no quiere esta fónica. ¿Ah, sí? ¿Y Sky quiere muro? No, no quiere muro tampoco, parece. Ah. Es bonita Sky, ¿eh? Sí. Pues, más que hablan así, porque claro. eso es la paraturia canina. Ah, fíjate. <ríe> mira, os están enviando un montón de corazones Está, ahora mismo, a la cámara está Mónica, ¿eh? Mónica está a la cámara, así que Ella es, ella es la que decide Qué enfoca y qué no enfoca Mira, mira, ¿eh? A ver, pero no te muevas tanto Pues si no, Me vas a poner loca ¿Has visto? ¿A qué es complicado, Mónica, estar ahí detrás de la cámara? ¿Es complicado no? ¿Es difícil? Un poco ¿Has visto? Claro, porque la gente se nos mueve La gente se nos mueve, Mónica ...aquí la gente luchadora contra el muro... ...mira ahí las carreras que se están dando Alesia y, y Paula... ...vale, ahí ahora están con... ...con Cenaida, ahora están con Cenaida... ...y con Julia... ...con la niña pequeñita, mira, mira, mira... ...está Julia ahí con, con, con Sky... estoy jugando con ella, con esto, mira... ...¿me la puedes tener un momento? Sí, claro, claro que sí... Bueno, aquí estamos mostrando la, la realidad de, de la gente luchadora, ¿eh? de la huertánicas. ¿eh? Ahí ah. tenemos, claro. Ahí tenemos que están con Julia, que tiene 13 meses de edad. Es que le gusta jugar con eso, tenía ayer. Ajá. Venga, ¿puedo cogerlo yo ya? Venga. Toma, agárralo. A ver, muestra aquí... A ver, dale la vuelta. Intenta. Muestra, espérate. Muestra aquí a, a Marco, a tu padre, muéstralo. Y a mí. Ahí, a los dos. ¿Sí? Que nos veamos los dos. Ya cómo sale menos corazón ahora. ¿Sí? ¿El qué, el qué dice, Mira cómo me sale menos corazón ahora. Bueno. Oye, Marco, para la gente, hay mucha gente nueva que se está conectando hoy. ¿Cuántos días llevas aquí? De protesta wow, 300 y... ¿300 y pico? Sí. ¿Más de 11 meses? Sí. Sí, ya. ¿Tú...? ¿Dónde, dice la gente, dónde vives? ¿A qué distancia de las vías vives? Mm, la calle. En esta misma calle que estamos aquí, frente a las vías. Sí. Se lleva reivindicando más de 30 años el soterramiento, entiendo, por las molestias que causa ya de por sí. El tren. El tren ¿no? El tren, sí. ¿Tú de sí. alguna manera te has acostumbrado, pff, de alguna manera, o, o sigue siendo difícil? lo ah. Ya te lo oyes. No, no es que no lo oigo. Claro, peor los trabajos. Es cuando se ponen a trabajar de noche, es fatal. Cuando están haciendo obras. ¿no? Sí, sí. Y claro, lo que entiendo es que si hacen unas obras para mejorar y que un día esto sea una calle, se, pues se dentro parece de cabe... Se la pena uno se Sí. Se parece la pena. Pero si ponen obras para poner un muro... Porque... Oh. ¿Quiere hablar el limón? A ver. Está aquí hablando Marco y ahora va a hablar un momento el limón. ¿Qué va a decir limón? A ver, a ver, el limón, que hable el limón. Aquí en la huerta hablan hasta los limones, Paula. Claro que sí. ¿Qué quiere decir el limón? Que, que, que, que quiere bailar. ¿El limón quiere bailar? ¿Sí? ¿Y qué canción quiere bailar el limón? La de la que no quiere no queremos. Pues venga, cantala. ¿Y que baile el limón? cantar que la pues canta, venga, limón, limón. Canta, hacemos limón, limón, canta eh, y baila no queremos muro. No canta, no canta el limón. que por qué clase de limón es este? Es un limón, el limón que baila pero no canta, un limón bailarín. Ah, pero pues si sí, habla. Hola, limón. ¿Qué qué hacer? ¿Qué? ¿Qué pues el limón es muy importante aquí en la huerta. Mira, mira, mira. Ponte ¿Eh? por aquí, Mónica. Ponte por aquí. Eh, eso es, eso es. Nada, no pasa nada. No pasa nada. Me que te tengo que pasar? ¿Cómo te tengo que pasar? ¿Pero por abajo? Claro, por abajo. Bueno. Por abajo siempre, porque por arriba es más difícil. ¿Eh? Bueno, a ver, esta gente... Mira, por el cable pueden pasar, si le ponen un muro no pueden pasar, se pone un muro no. Y estábamos diciendo que en el caso de Paula, sus padres, Guillermo y Silvia, viven en, en Algezares, que está en la quinta puñeta. ¿eh? Pero en el caso de, de Marco y Lu, padres de Mónica y de... Ahora ahora, quiero dar el limón. Eh, pues ahora ahora, se tiene que poner a la espera el limón. Tiene que poner, Va a esperar el limón un, un minuto, díselo, un minuto, que espere un minuto. Ahí está, ha visto que el limón también espera. Y Marco, decíamos que vive aquí, pegado a la orilla de la vía, vive los cuatro. Entonces, fijaos cómo, personas que están a una distancia considerable, Algezares está en la cordillera sur, estará... ¿A cuántos kilómetros está de aquí? ¿O cinco o seis kilómetros, Algezares? Cinco o seis kilómetros. Es decir, que esto a ti directamente te afectaría, sobre todo... Mmm... Ah, la casa de la abuela, está aquí, comenta Guillermo, que la casa de la abuela, ¿eh? Donde tú vivías, claro, donde tú vivías de, de, de pequeño. De pequeño, bueno, hasta los 27 años. Bueno, de pequeño, hasta los, 27. <risa> <risa> <risa> hasta los 27 años, ¿eh? Claro, es que, o sea que, ¿y tu abuela y la casa sigue estando ahí? Está es la casa. Está es la casa. Y claro, a ti esto te tiene que sentir, claro, eh, siente el barrio en tu entraña. Claro. Me cargado. <risa> pero fíjate que Pero fíjate que aún así Aunque tú comentabas, ¿no? Que ahora mismo queda la casa Pero aún así el esfuerzo que haces Para, que hacéis para venir para acá Desde tan lejos Aunque entiendo que la inercia ya ¿no? Y que Paula también no, es, que si, si no, es que la Paula si no la bajo Es llantera Es llantera asegurada Y para que esté viendo la televisión eso, pues la bajo aquí un ratico y está corriendo, se está cansando, no está haciendo ejercicio, luego también descansa mejor y hasta amiga En cinco minutitos está durmiendo. De la otra manera, para que, para que esté viendo la televisión, está ayudando a follón. Esto es mucho más sano para pequeños y para mayores, el estar aquí en esta lucha social, mucho más sano que estar viendo la televisión. Hombre, en el invierno era muy sano. aquí era... <risa> en el invierno, ¿qué más se ha por aquí? Eh? Sí. Aquí no hemos pasado mal, eh. aquí hemos pasado faringitis, hemos pasado a alguna persona casi neumonía, bronquitis, porque además el frío en Murcia es un frío que es como un filo, ¿no? te, te, te, te atraviesa la garganta, si respira un poquito por la boca. Y aunque te abrigues, tiene frío, sí. se te mete frío en los huesos. Por la propia humedad, ¿no? O sea que hay gente que, que hasta que no lo vive, yo sé de gente que ha, que ha venido de, de zona de, de, de León, por ejemplo, y decía ¿cómo me voy, voy a llevar abrigo? Y luego estaba deseando irse de lo mal que lo pasaba, porque es que hay que padecerlo. Y aún así hemos superado todos los puñeteros días de frío. Recuerdo comienzos de diciembre hubo una ola de frío, los días 1, 2, 3, por ahí, claro. También lo recuerdo porque fue de la fecha que yo caí. Y, y aún así lo hemos superado eso, ¿eh? Y oye, si hay que estar aquí hasta el 2020, dos inviernos más, ¿qué? Eh, es bueno. <risa> aquí estamos. Aquí estamos. <risa> Aquí, aquí estaremos. Está, claro. No, no, ahora no ahora no se deja. Hasta el final. Hasta que no termine la obra no paramos. Cuando el túnel, hecho aquí, que el tren pasa debajo, vale. Más las palabras de los políticos. Pero mientras tanto, aquí todos los días. Claro. Y además se eh, ha descubierto eso, ¿no? Que estáis comentando, ¿no? Se ha descubierto que el estar en la calle con la gente es, es saludable. Perfecto, ¿eh? perfecto relacionarse con la gente, ¿eh? no estar cerca de la casa a televisión. Y además se ahorra luz, porque, porque ahora mismo la gente que está en la casa en, en Murcia... No, no está con el aire acondicionado en ¿Verdad? Eh? Con el calor que hace estás con la con el televisor, que también si tiene una pantalla grande, gastas lo suyo, la luz, el aire acondicionado, que gasta una barbaridad, y aquí en cambio está uno protestando al tiempo que está ahorrando. <risa> sí. o sea, es una protestas que encima además te salen rentables, <risa> económicamente. <risa> ¿Eh? Últimamente sí, antes no. Antes no, antes era complicado. Antes sí, sí. Antes sí, 50.000 euros en multas, ¿no? ¿Te refieres a eso? Eso es. Pero vale. 50.000 euros, más de 50.000 euros en multas, ¿eh? Y había que tener un cuidado. Aquí fijaos, ¿eh? La cantidad de presencia de policía que había, ¿os recordáis? Y, y parecía que eso era. Porque la gente era violenta y ahora no hay policía y la gente sigue igual. No se ha habido un cambio también... Hacemos siempre lo mismo. Igual. Nadie no ha cambiado gente de cuando se ido la policía. Vale. ¿Recuerdas cuando en el momento de que ya la gente se iba recogiendo para, para su casa, siempre había el momento ese que había más policía que gente? ¿eh? ...que era, Había a lo mejor 30, 35 policías y a lo mejor que había ...habían 4 o cinco personas, que la, sí, la, el último sí. grupito. Que, es que lo hacían así, no parecía más gente. Para ayudar un poco el movimiento. <risa> para parecer que había más gente sí, aquí, sí, ¿no? Sí. Que era más relevante, ¿no? Cuando hacía frío, estaban todos aquí, hacía números, hacía figuras. Pero lo que es tremendo es que había habían también mmm, eh, denuncias de que la delincuencia había aumentado en otras zonas de Murcia. porque la, la... Un disparate. Y luego además también cuando llamabas a la policía pues tam también tardaba más en llegar, aunque es cierto que la, la mayor parte de la policía estaba aquí, eran policías nacionales, muchos de ellos que venían de fuera, de Granada, Valencia, Málaga. ¿El limón qué? Es verdad, es verdad. Ha esperado mucho el limón. A ver, cuente por aquí, cuente por aquí. A ver. Estábamos diciendo que en invierno pasábamos frío, Paula. Aquí en invierno se ha pasado mucho frío. El limón, venga, ¿qué va a decir el limón? No, pregúntale al limón, pregúntale que diga algo. ¿Qué haga decir limón tonto? No, nah, pero no le digas tonto al limón. <risa> si no, no habla. Dile limón bonito. Tonto, tonto. No, no. Le puede decir, decir que vamos a hacer un, contigo un paparajote y a lo mejor ya limón, se pone. ¿eh? No. El limón es muy bonito. Es muy bonito. Pregúntale si quiere muro. ¿Quiere muro? ¿Qué te dice? <risa> Que no quiere muro. Los limones tampoco quieren muro. A ver, Alesia, pasa. ¡Ey! Pa cuidado, pasa por ahí. Bueno, ¿ha visto? Esta gente huertánica no quiere muro. Y esta gente tiene que cruzar por aquí sin tener que ir por encima de una pasarela. Y mucho menos teniendo un muro. Y bueno, ya hay que estás con la gente pequeñica... ¿eh? Se aprende un montón, fijaos. El entusiasmo, la alegría que transmite. ...incluso en momentos como durante esta lucha... ...que ha habido momentos bastante tristes... ...pero bueno, ver la alegría de, de la gente más pequeñica... ...pues también motiva a que el resto de personas... ...digamos, mira, por esta gente, sobre todo... ...hay que venir todos los días a las vías... ...sobre todo, porque dentro de nada... ...tendrán que cruzar al otro lado... ...para ir al colegio, al instituto... En algunos casos ya hay gente que ya hay niños y niñas que van al instituto al otro lado, como Nazar. Antes estuvimos aquí hablando con Nazar, un chico de Ucrania que vino allí huyendo de una guerra y resulta que ahora viene a un sitio donde vive en Santiago el Mayor y el colegio está en el barrio de Carmen y le van a poner un muro en medio, ¿no? O sea, fíjate qué contraste, ¿no? Uno va a un país pensando que, que va a encontrar algo, algo mejor. No sé los motivos, ¿no? Que, eh, de por qué España y no otro país ¿no? pero quiero decir que que hay injusticias locales que no trascienden y que condicionan mucho la vida ¿no? que muchas veces se habla de situaciones más amplias, más globales pero ir a un sitio y que de repente veas que están construyendo un muro pues es una situación también bastante lamentable y, bueno, y él pues quiso compartirlo y estos días atrás, pues, se nos acercó, y dijo, lo, lo, lo puedo decir, y lo dijo en ruso. Por cierto, Marco, ¿cómo se dice en italiano que no, que no, que no queremos muro? Que no vogliamo el muro. Ah, pero cántalo, cántalo. Que no, no, no voy el muro, no. Ahí está, es eh, que aquí... diferente un poco. Ah, pero... Sí, sí, tenemos que decir un día... No, no, no vogliamo el muro. Muro no, muro no igual, se entiende sí. perfectamente, muro no. Tenemos que decirlo un día en diferente idiomas para... Sí, sí, entonces luego que haya vídeos en diferentes idiomas para que esto se sepa, ¿no? Que, que en España, en el 2018, ya sé, hay buenas noticias, que ahora hay, soterra... hay ya publicado que si el tren llegará soterrado, a una cota de menos 8, que en principio habrá el paso a nivel cerrado... ...ocho meses, pero cuando dicen solamente ocho meses... ...el solamente parece que es poco... ...pero hay gente que él solamente no le hace gracia... ...no le hace gracia, sino más bien todo lo contrario, ¿no?... ...dicen sobre todo ocho meses... ...que depende como digas la palabra... ...parece que es poquito o parece que es mucho, ¿no?... ...es como decir, es como decir que una persona... ...tiene un sueldo de 300 eurazos... ...claro, suena a, a que hay mucha pasta... ...pero es una es una merdé de pasta, ¿no?... ...de dinero, se trabaja, yo sé, por ocho horas por 300 eurazos, ¿no? pongamos, ¿no? trabajo. Entonces, ojo que el lenguaje se emplea y aquí, según qué, y aquí la gente tiene claro que no quiere que no quiere el muro. Entonces, tenemos que hacer que esto también sea visible en otros lugares, porque además hay otras luchas sociales en otros países, en algunos casos también relacionados con el corredor del Mediterráneo. ...y de las cuales no se está dando visibilidad... ...es decir, lo que no podemos es creer... ...que la gente no lucha... ...es decir, a ti te viene a la mente Suiza... ...y piensas la gente no lucha... ...te viene a la mente Italia, la gente no lucha... ...no, no, allá hay luchas... ...que simplemente nosotros no las sabemos... ...igual que esta, está aquí en Murcia... ...lleva muchísimos días... ...incluso mucha gente de Murcia no lo sabe... ...se pasó hace años una lucha... ...contra la alta velocidad en Italia, en el norte de Italia. ...¿sí, también? ...sí, sí, sí, que no quería que estropeaban el paisaje que no quería que la alta velocidad estropeara... La, la, el paisaje, la montaña, lo que era. Y al final eso como, como quedó? Se, se hizo la alta velocidad. Se hizo y el paisaje a, a la puñeta. ¿no? Exactamente. Como a otro lado, hacen lo que quieren. Hacen. Bueno, hay veces que se, que se logran los objetivos, hay veces que no, pero bueno, esto es como... Hay que intentarlo, hay que intentarlo ¿sí o no? Sí, sí, sí. Claro, no siempre... Esto es como en el deporte Hay deportistas de élite Pongamos Rafa Nadal Que siempre juega y no siempre gana claro. Y no por eso se retiran del tenis no. ¿Verdad? Y, Sigan, y lo siguen intentando siguen, siguen, siguen, siguen. Y luego hay otros que ganan menos torneo Pero siguen jugando No por eso dejan el tenis no, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces luchar hay que luchar Se logre o no se logre el objetivo Y siempre hay algo por lo que luchar Sí Uh, en la vida todo. En la vida todo. todo aquí. <risa> no, no, el, no. el ejemplo que le, está, que le da Marco y Lu, y, bueno, y, lo, y los abuelos. Y los nonos en, en Italia. ¿eh? Sí, sí, sí. Los nonos de, de Alexia. Mira, ya nos están abriendo aquí al tráfico rodado. Sí. Decía, el ejemplo que. Sí. Que le da a sus nietas y a sus hijos es, es tremendo. Hasta luego. Hasta luego, Marco. Bueno. Aquí. Buenas noches Dime, estoy grabando en directo No, te iba a decir ¿Qué? La, la iglesia los borbones, el de los Borbones Apoyo los Sí Entonces eh, se va a inaugurar el día 16 de septiembre eh, Va a ser un centro grandísimo Posiblemente el más grande de Europa Y va a haber actividades y todo Y se inaugura el 16 de septiembre entonces yo mañana voy a traer aquí unos panfletos para que lo veáis, ¿me entiendes? Y para que lo pongáis en antena, ha salido ya en, la, en los periódicos, ¿me entiendes? Hombre, los que están allí, eso está allí en, en, en Los Narejos, entonces allí muchos vecinos, claro, ya están hartos de verlo. Entonces yo voy a traer varios panfletos, para que a ti te los voy a traer en color, para que lo veas. Y para que este verano vayáis a verlo, aquello va a ser, ya lo veréis. Aquí mucho más grande, ¿me entiendes? Mañana Ajá. os vaya a estar aquí, ¿no? Aquí estamos 347 días, imagínate, también, todos los días. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? José Antonio Martín Collado. Para José Antonio, José Antonio, aquí estamos todos los días, José Antonio, todos los días, las vías, todos los días, las vías, todos los días. Todos los días todos. Una cosa para que lo sepáis, yo hace años tenía una finca antes de llegar a Fortuna, donde están los Periquitos. Sí. Una finca de 7.000 metros cuadrados, y había otros también vecinos que tenían allí fincas. Entonces, todo este, todo este tinglado que se ha montado aquí, ya hace muchos años, ya había un anteproyecto, no proyecto, anteproyecto para que pasara el trazado del ave por allí. Lo que pasa es que los políticos se metieron por medio, ¿me entiendes? Y entonces al final eso, pues quedó en agua de borraja, y con el paso del tiempo, pues mira lo que ha pasado, que ha quedado todo que ha venido aquí. Pero que vamos, había ya un anteproyecto para que pasara por allí, por pues, donde está la zona aquella de... De... ¿Por, la, ¿Por la zona de Fortuna o, o de Santomera? Un poquito antes. Sí, sí, por ahí, por, por aquella zona, por toda aquella zona, Fortuna, Santomera. Había un anteproyecto para que el ave pasara por allí, no que se construyera la estación. Pero ahí había un trazado, lo que pasa es que no sé lo que pasó. ...y entonces yo lo que pasó es que yo la ficha, yo me asusté y la vendí... digo, pues si acaso fomento, me expropia y encima me va a pagar poco, tarde y más... ...y, y, y, y la vendí, y igual que mucho, la vendimos. Es algo que podría pasar aquí, ¿no?, que la gente se asustase... ...que de hecho ya mucha, hay gente que lo está haciendo y que venda sus casas... ...y se quede esto un pueblo fantasma. Hombre, aquí el problema, eh, vamos a ver una cosa... ...aquí ahora mismo, mientras esté el Partido Socialista del Gobierno... Va a haber eh, en el tema este del soterramiento, aquí va a haber una estabilidad y por supuesto seis presupuestos se va a llevar a cabo. Ahora, el problema que yo me veo venir es que haya una posibles elecciones eh, generales anticipadas y entonces que venga otro gobierno o que venga, vamos a suponer, que, que, que hubiera una carambola y que volviera otra vez el PP a gobernar. Entonces, si el PP vuelve otra vez a gobernar, y no quieren eh, esta estabilidad que hay ahora, y en fin, dentro de lo que cabe, este consenso, ellos no quieren seguirlo, pues entonces esto va a volver a lo de antes. O sea que esto ahora mismo esta estabilidad que hay, este consenso, y, y dentro de lo que cabe, que hay unos acuerdos, pero si hay unas elecciones generales, y vuelve otra vez el PP, y el PP dice, pues ahora nosotros vamos a hacer la puñeta y vamos a hacer lo contrario de esto, ya sabéis que todo esto se desbarata, esto es así, esto es porque la, la política triste y desdichadamente es así, pero que aparte de eso yo ya lo hice, para hace muchísimos años ya dije que esto se podía haber hecho muchísimo más, yendo para la izquierda, para la derecha, guiándome por, por la estación del Ave de Lave Zaragoza, además eso era y sería rentable, construir una nueva estación con su parque. ...y un hotel contiguo como la estación de Zaragoza... ...y eso sería rentable... ...y además no molestaría a ningún vecino... ...y, sería, y, y crearía riqueza y a los negocios... ...ahora que es lo que va a pasar... ...que si se, realmente... Se, ...se lleva a cabo este proyecto... ...por pues los, los que más se van a beneficiar... Y han, ...y han dado menos la cara... ...son los que viven allí... ...en esa zona del Carmen... ...sobre todo en la estación del Carmen... ...que esos no han venido ni una sola vez aquí por las noches... ...pues esos, los que tengan ahí negocio... ...pues esos son los que más se van a beneficiar... ...porque tienen negocio... ...y, y claro, aquello va a estar muy bonito... ...y claro, va, va a haber otro tipo de clientela... Y, y, ...y son los que más se van a beneficiar. Pues Antonio, vivir o tener un negocio a un lado de un gueto... ...no sé yo hasta qué punto, eso es beneficio... ...porque luego vendrá la delincuencia, vendrá, ¿sabes?... Ya, ...entonces, voy... quiero decir que en teoría sí que suena bien... ...estar cerca de una estación de alta velocidad y demás... ...pero si resulta que justamente tu negocio está... ...colindante a un gueto... ...pues eso, no sé yo hasta qué punto, ¿eh? no sé yo Pero hasta si, algún... si esa estación, como el otro día salió... ...los medios de comunicación, se lleva a efecto... ...y se construye esa estación... Eh, ...se van a beneficiar los negocios de allí... Sí. ...hombre, esto, esto de aquí... No, ...claro, comparado con esto está claro... Hombre, por ...comparado con esto, Aquello, eh, por agra... poco bien que le vaya... la zona eh, se va a revalorizar no, pues. pasa por aquí ...es por descontado, porque ahí, claro ¿cómo? está la estación... ...porque ahí donde va a estar todo el foco del negocio... ...donde está la estación, donde la gente... O sea, eh, ...seamos realistas, ¿me entiendes? ...ahora sí que, ahora eh, eh, qué duda cabe... ...gracias a los vecinos de aquí... ...al apoyo de los vecinos... ...pues se va a llevar... Se, ...se podrá llevar a efecto ese proyecto... ...pero quien realmente... ...los que se van a beneficiar... ...y no han tenido que venir a dar la cara... ...ni han tenido aquí ni siquiera... ...ni venir, ni saludar aquí a la gente... ...pues van a ser aquellos... ...y si se construye la estación aquella... ...como se, se va a hacer nueva... ...y todo eso que van a hacer allí tan bonito... ...hombre, qué duda cabe... ...aquí se van a beneficiar... ...porque claro, no va a quedar esto aquí encerrado como un gueto... ...pero aquellos se van a beneficiar más... ...es que duda cabe, si esto es allí ...si ya lo dice... ...eh... A río revuelto van a ser de pescadores... ...hombre, aquí... ...hombre... ...se van a beneficiar... ...pero los que más van a levantar son aquellos... ...porque allí todos los negocios que hay allí... ...y va, va, va a haber otra clase de clientela... ...y de viajeros... ...que van a ir porque ya van a... ...al, al estar el ave... ...pues ya va la clase media alta... ...que no todo el mundo se puede permitir... Eh, eh, ...coger el ave... Y en fin, los negocios que tengan allí, pues, van a ganar dinero y aquella zona pues, van a ser los más beneficiados. Porque aquellos no han dado la cara... Aquí, no digo que uno, alguno haya venido de paso sí, aquí, pero aquí los que han dado toda la cara son los de aquí y algunos, como yo, algunos de Ronda Sur, que hemos venido aquí. Sí, pero por, por ejemplo, de aquellas zonas, eh, de la calle, por ejemplo, del paseo Marqués de Gorbera, hay, hay gente, me gusta también ha habido ...bastantes vecinos, o ¿eh? sea, Andrés, por ejemplo, también, es decir, algunas personas, sí, del barrio de Carmen, de hecho, de hecho se echa más en, más en falta a veces gente del propio barrio de Santiago el Mayor que de otras zonas, pero claro, evidentemente no de toda la zona del barrio Carmen y aún así si uniéramos el, la, el barrio Santiago el Mayor con el Infante que está aquí, el Carmen ...el volumen de gente que hay... ...evidentemente podrían haber muchas más personas aquí... ...todos los días en la vía... ...y aún así fíjate que vienen personas desde Algezares... ...vienen gente desde... ...desde Molina Segura... ...en ocasiones también... ...bueno desde otras partes Ahora, de Murcia... ...también digo una cosa... ...si por ejemplo... ...este proyecto que... ...yo espero que se lleve a efecto... ...y, y, y toco madera que no haya elecciones generales anticipadas... ...porque como haya unas elecciones generales anticipadas... ...y... ...y hay una carambola y vuelva otra vez el PP... pues ...entonces Dios quiera que no, que que, que, que, que que no se revuelvan... ...y que digan a nosotros en venganza... ...pues como lo del PSOE decían que este proyecto... ...había que hacerlo así... ...pues ahora nosotros decimos que no lo vamos a decir, que no... ...Dios quiera que no, toquemos madera y que se entra el PP... ...pues que realmente se, eh, que sigan por lo menos... ...lo que se está haciendo ahora... ...y que haya un consenso, que haya un diálogo haya un sentido común... y no vayamos al enfrentamiento... ¿eh? ...y entonces pues... ...pues entonces sí, entonces sí que realmente... Sí, como como dice... ...la gente tantas veces... ...gobierne quien gobierne... ...el soterramiento se defiende... ...llevamos... ...lleva la gente... ...347 días, casi un año... ...todos los puñeteros días aquí... Claro. ...todos los días, tú lo sabes también... ...hasta por aquí muchos días... ...y... ...gobierne quien gobierne, sea quien sea... ...a nivel municipal, a nivel co regional... ...a un nivel nacional, estatal... ...gobierne quien gobierne, el soterramiento se defiende... ...así que venga, venga quien venga va a tener siempre... ...a la gente en la calle luchando. Bueno... Sí, por supuesto, lo que sí se debe... Eh, ...realmente llevar a cabo este proyecto... ...esté en la izquierda o si vuelven otra vez... ...lo de la derecha... ...el proyecto de soterramiento se tiene que llevar a efecto... Porque, como no se lleva a efecto el soterramiento, como se dice en los españoles, mal asunto y mal amén. Mal amén, sí, mal amén, José Antonio. Bueno, te Ma dejamos eh, por aquí y nos vemos mañana. Si vienes sí, por las vías, pues por, por aquí estaremos. Voy a traer ya los manifiestos, eso en colocas o sea, a los medios de comunicación. Eso está allí en, en la playa de Narejo, lo vais a ver, porque haya salido ya en la prensa y ha salido en Telemurcia y todo y lo vais a ver y estáis, estáis todos invitados a partir del 16 el 15 no vais porque no vais porque es que no voy a poder ir tampoco porque van a ir muchos concejales y políticos y, y alcaldes de allí me entiende de las playas y aunque sea algunos que vayan por hacerse la foto van a ir pero, va, pero bueno ya a partir del 16 de vaya a poder ir todo lo que queráis porque aquello es gigantesco allí caben casi mil personas agradecemos la mucho. invitación José Antonio mañana lo Venga. Hasta luego. Y Ahora, si sigue no, el... no, la, la madera es venir todos los días a las vías. Esa es la madera que tenemos que tocar. ¿eh? Si el, el, el venir aquí todos los días a las vías. PSOE, gobierne si quien gobierne. Venando, si el PSOE sigue gobernando, por supuesto va a haber soterramiento. Ahora. Bueno. Claro, ¿Eh? que... ¿Verdad que sí? ¿Y por qué más? Venga. Hasta luego, José Antonio. No no, el... no, no, aunque no saque, pero... ...el problema no, no es la corrupción... ...sino es la impunidad de los corruptos... ...porque corruptos puede haber en cualquier partido... Pues, ...exactamente, ¿no? Eh? Que, que le ...ahí está, ¿no? ...entonces... ...eso es, entonces... Ah, ...aunque no salga, pero que te escuche la gente. ...el hombre está dicho muchos dichos de Murcia... ...pero yo también digo una cosa... ...tenemos lo que nos merecemos... ...porque a la hora de ir a votar... Sabemos lo que hemos votado, entonces mira, esa sí, gente no. no lo ha metido. Pues mira, sí, no, ahí te lo puedo yo discutir. No, pero ahí sí, no, y, de, y debes decir por qué. Te dices por qué, mira, fíjate una cosa, fíjate una cosa. En, igual que en una secta, ¿no? Se anula la, la voluntad de una persona, sí, y esa persona ya está alineada con la secta. En el momento que hay elecciones, en el momento que hay elecciones, se ponen en marcha se ponen en marcha diferentes técnicas para, para atemorizar a la gente para condicionarle el voto sabes entonces no, pro, no pero prometen pero y pero ya no es eso es cuando atemorizan a la gente diciendo mira pues más vale malo conocido que bueno por conocer que tal sabes y la gente eh, empiezan a sacar trapo sucio empiezan a sacar trapo sucio de, que muchas veces luego se demuestran que ni siquiera han sido eran, eran, eran, eran reales la y política. hay que tener... O sea, el la voto política. del ciudadano yo no lo veo tan voluntario, ¿eh? la Lo veo muy condicionado. una mentira, siempre lo he dicho. La política es el invento de los listos para vivir de los tontos que están debajo. O sea, que aquí lo que hace falta es que le echemos huevos cojones, echemos esta gente y los que decidamos somos nosotros. Por eso la, la política cera a la gente. Es la gente, sí, sí. En sí, la gente. calle. No esta gente que dice, no, no, yo es que estoy legitimado para hacer esto porque la gente me ha votado y es como que tengo el apoyo, tengo el poder, me lo han dado a ellos. No, no, no, no, perdona. La gente lo que no se da cuenta aún es que tú estás ahí porque te ha votado esa gente y esa gente quizás tú no te das cuenta y estás haciendo algo que esa gente no quiere que haga Entonces los equivocados son ellos y esa gente es la que sobra. Esto... una persona hablando en nombre de todos es que no la represento. Esto, un ejemplo sería que una persona, dime si estás de acuerdo con el, la comparación, ¿no? Con el Sime. Una persona se presenta a una entrevista de trabajo, dice que sabe varios idiomas, que tiene mucha experiencia, que tiene muchos conocimientos de arte... ...y entonces pues eh, la ciudad y la contratan como guía turístico... Y luego, ...y luego se dan cuenta de que sabe poco de español, algo de panucho y nada más... ...esa persona no dice, ah, el contrato eran cuatro años... ...no me podéis echar, esa persona se va a la calle directamente... ...y en cambio el político miente, miente y, y por... se queda ahí cuatro años... ...la mayoría de ellos están colocados a ¿eh? claro... ...y en la mayoría de puestos de trabajo, por ejemplo, oposición al Estado... ...pues te hacen tus pruebas de conocimiento, que es lo que debería hacer esa gente... ...hay gente que no tiene ni putísima idea, nada, nada, cero... ...haciendo cosas que, que, que, que, que, que vamos, que lo veis, qué que destrozo están haciendo... ...gente que sin tener ni idea de sanidad lo meten a sanidad, es ¿eh? igual que ahora... Leo que el PP está denunciando que hay una falta de médicos impresionante, Pero a ver, perdón por la palabra, pero cabronazos, ¿cómo se os ocurre decir que hay una falta de médicos impresionantes si lo habéis despedido vosotros? Es lógico y normal. Son cosas que, que a mí no me entran en la cabeza son de gente de muy poca vergüenza. Yo, antes antes me puede pasar el tren que pasa por aquí, por encima, que yo votar al Partido Popular. Antes. Me da igual, me da igual las, las promesas que hagan. Y con la mayoría de gente que habla siempre te dice lo mismo. sí que Murcia siempre ha sido de votar al Partido Popular. Porque otra cosa que yo no entiendo es historia, pero claro, lo que de, es de derecha, de centro, de izquierda, eso a mí me parece una pantomima, Una tontería muy grande. Lo que hay que ser es correcto. Y yo siempre lo he dicho, yo me gusta mucho la política, pero si me metieron en la política a mí me matan. Me matan porque no aguantaría que alguien se llevara un euro. Anoche mismo tuve esa, esa, esa conversación. Digo, yo soy incapaz. Sí, pero es que el dinero, no sé qué. Digo, pero a ver, el dinero te puede ayudar mucho, pero yo no podría, yo tendría remordimiento de cabeza. Yo Si entra ahí es para hacer una función pública y por lo menos tienes que dar un ejemplo. Tú no puedes estar llevándote dinero, no puedes hacer esas barbaridades. Por lo menos desde mi punto de vista son barbaridades. No puedes. Espérate, ahí... Hay una cosa por la que yo estoy luchando ya muchos años, que es diferenciar entre poder y deber. Poderse se puede, porque lo hacen. Deberse no se debería, ¿no? Pero, pero el caso es que esa es la desgracia, ¿no? Que sí se puede, y sí lo hacen, y, se, y lo siguen haciendo, ¿no? Que el, corre, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de forma absoluta. Exactamente, corrompe, absolutamente. Pero es que tampoco estoy de acuerdo con él. Se corrompe quien se deja. Claro, es que el honesto a lo mejor dimite, ¿no? O dimite, o, o se va, o ya ni entra. No llega a hacerlo, no llega a hacerlo. Por eso me llevaría mal con esa gentuza, Porque son gentuzos. Porque están haciendo una cosa más y encima de todo tienen cojones a salir en radio, prensa, televisión. Y nos quieren dar ejemplo. Los mismos, los mismos que, te, que están diciendo te tienes que hacer eso, se están llevando el dinero por atrás. Se lo están llevando. Sí, por ejemplo, claro, luego dicen, es que no hay dinero para hacer tal cosa, tal obra, eh, proyectos sociales, pero malnacidos, ¿cómo va a dar dinero si os lo, lo habéis llevado todo? Espera un momento, mirad aquí, como en este paso a nivel, la ambulancia puede cruzar, pero... No, pero mira, espera, para esto, para tenerlo, incluso lo puedes ponerle aquí un poco más, ¿eh? Ahí. Pues, y esto, así, así y ya está. Así. Decía que aquí ahora mismo ha pasado una, una ambulancia, pero estar esto cortado, ¿cómo pasaría la ambulancia? Y estaba comentando, está comentando de que hay gente que no se que, que ni siquiera llega a la política porque no, no... En España la política es un invento para vivir. La, la gente no se hace político para ayudar o mejorar su ciudad, su pueblo su país no no aquí en política únicamente se entra para enriquecerse y no será que sí que hay algunos políticos pero los trepas los trepas son los que al final porque si allí... es política honrada lo primero que tienen que hacer es salir de la cara y decir esto no se está haciendo bien no se está haciendo bien que algunos tengan miedo pero no mira entiendo. fíjate te voy a poner un ejemplo yo veo por al... ejemplo muchos políticos miguel blesa mismo que salió en la tele y se ha suicidado no no lo han suicidado Sí, espera, pues ahora, te, ahora te voy a poner yo un ejemplo Hay una persona que es Ana García Ramos Que fue la que una de las personas que denunció La Gürtel en Madrid Garrido, Garrido. ¿Eh? Eh, Ana García Garrido siempre... No, Garrido Ramos Garrido Ramos Ana, si sí, ves esto Ana Garrido, Ramos, Ana Garrido Ramos Pues ella denunció La corrupción en el, y, y el, el ayuntamiento de Boadilla Bueno cosa no. pues ahora ha sufrido un acoso tremendo un acoso tremendo y ahora está teniendo el apoyo de la gente, se hace bisutería que está bueno, vendiéndola para poderse ganar lo suficiente para poder, para poder subsistir, pero ya estaba en su, en su pueblo, denunció y desde entonces la acosaron. Ha ganado los juicios al Ayuntamiento de Guadilla, pero es que aquí ella... Y otra más gente, la plataforma Por la Honestidad, lo que viene a decir es que hay que proteger al denunciante. Claro. Y aquí, cuando alguien denuncia, no, no, se aquí, le acosa. En España vamos es al revés contrario. En España, el peligroso y el malo es el que denuncia lo que está mal hecho. Si tú robas y yo te denuncio porque has robado, yo debería ir a la cárcel porque decir que tú has robado. Así funciona este país. Eh, no sé si lo habéis visto, ¿sabéis con cuánto se ha ido y no? No, hubiese no. ido con un disparate de dinero en el banco desde que entró de presidente y ocho o nueve casas más. Es un disparate. entonces exactamente a qué ha entrado a política. Claro, dice que de registrador de la propiedad ganaba más. Hostia, tío, si ganas más de registrador de la propiedad, ¿cómo es posible que de registrador de la propiedad no te hubiera ido con un millón de euros en el banco y ocho o nueve más casas en ¿No la propiedad? Y de presidente sí, los sobres negros pero, son... Pero es fíjate que... una cosa, sí, pero fíjate sí, una cosa. Siempre acabamos hablando de dinero que es lo que ellos quieren y nos olvidamos de hablar de las personas, si es que el de los afectados, está... no, no, no. de y los el dependientes. Primer, el principal el problema es, problema el, es, ese. es el y En el plan social, en el plan social que falta dinero, ¿pero por qué? Porque el dinero ha desaparecido. Si es por eso. No, no, desaparecido, ¿no? No, no, no. Igual no, que no, igual no. que las tasas judiciales del de, de ministro Gallardón, un completo sinvergüenza para mí. Eh, ¿Dónde están las casas? Cuando dice la gente, no, no, es que se han perdido Es que han desaparecido No, perdona, el dinero no desaparece El dinero entiendo que es fumito, Pero el dinero no desaparece El dinero cambia de bolsillo Y el dinero es lo han repartido? Es claro Que el dinero, que no es que las obras cuando dicen eh, Vale 3 millones de euros y luego al final acaban valiendo 9 millones de euros ¿Dónde está eso? O remagen esta gente tu nombre o otro cualquiera mantener... ¿Cómo un hombre? ¿Cómo te llamas? O Antonio. Juan Antonio, no, es que se me está viendo a mí, ya, ¿sabes? Ya. parece que, esto que estoy hablando aquí con un ente, ¿eh? un ente que, que viene de ahí de, de, de, de otro Exito, mundo. Y ¿Eh? Juan Antonio está aquí, ¿eh? está acompañado de Victoria, Victoria. Tiene su público también que está ahí apoyándole. Sí. Pues Juan Antonio, a ver, aquí estaremos todos los puñeteros de día que haga falta. Aquí hay yo... gente que dice que estará hasta el 2020. Sí, sí, ¿sí, sí ¿no, no, no, y yo lo apoyo. Yo, de hecho, en Twitter os sigo siempre, siempre retuiteando en Twitter. Y lo que tenéis que hacer es seguir aquí, no rendiros, echarle valor, cojones, coraje porque en el momento que os rindáis esta gente se echa encima. Esta gente, eh, felicita, de cierta, por aquí. esta gente utiliza de cierta manera, yo lo sé bastante bien, la fuerza de cuerpo, cuerpo de seguridad del Estado, en realidad no están para velar por la protección de los ciudadanos, están para velar por la protección de la autoridad, ¿eh? el presidente, concejales ¿eh? ¿eh? ¿Qué pasa? Que esta gente lo utiliza contra vosotros. El problema está que no os podéis rendir, van a utilizar la Ley orgánica de ciudadana, que es la conocida Ley mordaza contra vosotros. Bueno, lo mejor que es no tenéis nada a su nombre. No tenéis nada, no nada a su nombre, las infracciones a los cinco años prescriben y punto. Eh, otra cosa no hay, no os podéis rendir, tenéis que seguir adelante, echarle cojones. Cuanto más se sepa en todos sitios, en Bruselas, en el Congreso, darle voz a esto. Y sobre todo saber lo que han hecho el último... ¿Era? Paco Bernabéz. Paco Bernabéz. Bernabé. en cara dura, ¿verdad? Saber lo que ha hecho, sin gusta este. Sé que aún se de todo, sé que es de abogado y que lo ha recolocado ahora el Partido Popular. ¿Está en el Senado? No, pero lo han cambiado ahora, lo han ¿Ah, metido sí? ahora aquí a Murcia otra vez. ¿Lo han cambiado ahora de sitio otra vez? Aquí a Murcia, de nuevo. Sí. Esa, esa es la clara pero, prueba. Oca, oca. ¿no? Ah, hombre. Esa es la clara prueba de que al corrupto y al sinvergüenza, que favorece a su partido él no se olvida de. ¿eh? Mm -hmm. Y lo coloca ¿No? pues, Entonces, cuando dicen los radicales, que le gusta mucho decir cosas de los radicales. Los radicales no son ni los franquistas, ni los nacionalistas, ni los radicales radical significa los que van al problema en raíz y quieren solucionar la cosa de raíz y eso es lo que tendríamos que hacer la, que tú, la palabra está distorsionada ¿no? sí, sí, la palabra está totalmente distorsionada Cecilio, el micrófono no se oye no se oye bien al radical viene de, de raíz entonces el problema es que solucionarlo de raíz y el problema es meterte y a toda esta gente echarla o sea que tenemos que darnos cuenta eh, cuando lleguen las elecciones, porque claro, es que esta gente es muy lista. Llegan las elecciones y te pintan la acera, te pintan los pasos de peatones, te lo dejan todo muy bonito. Pero claro, después, ¿qué pasa? Después lo que te ha acordado, nada. Igual que yo no me considero ni del PSOE, ni del PP, ni de Ciudadanos, ni Podemos... Porque yo tengo mi idea, entonces yo siempre, por eso te he dicho, lo que, no, que no entiendo lo de izquierda ni de derecha, yo tengo mi idea y siempre siempre votaré al partido que más se asemeje a mi idea, a mi idea política. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, viendo eh, mi padre es pensionista, mi suegra es pensionista, tengo amigos pensionistas, viendo cómo un político puede tener las dietas que tiene, incluso teniendo residencia en, el, en la, en la el propia ciudad donde están ejerciendo de, de cualquier cargo público. ...dietas asombrosas, que dices tú, ostras, si con esto no lo gana ni un banquero... ...tengo amigos banqueros y no lo gano... como a los pobres pensionistas eh, son capaces de reírse de ellos y decirles... ...no, no, si con esto tienes suficiente y si no te llega a fin de mes... ...en vez de lavarte con 5 litros de darte una ducha de cinco litros... date la de uno, de un litro... ...entonces por lo menos Rajoy cuántas veces ha dicho que no se podían subir las pensiones... ...que era imposible... ...luego ¿no? tras la lucha social de los pensionistas... Fue posible. Entonces, si, si era imposible, ¿por qué fue, porque después fue posible? ¿no? Pedro Sánchez, que uno lo critican y otro lo adoran, Pedro Sánchez por lo menos ha subido las pensiones. La gente ya recibió recibido atrasos desde enero hasta hoy. Eh, hay gente que hoy en Bankia, por ejemplo, ha cobrado, no quiero hacerle publicidad a Bankia, pero bueno, siempre también tenemos por ahí la, la sombra de Rodrigo rato Hay gente que hoy ha cobrado más, y gente que cobrará más, porque hay gente que la tiene puesta para el día 25. O sea, que entonces sí se podían subir las pensiones. Entonces, ahí es donde se deja de ver, se deja de ver las mentiras que nos han echado hasta el momento. Dependiendo de cuánto presiona la gente, las cosas son más posibles o menos, ¿no? Pero si no se aprieta, si, es que... si no se aprieta, no sale el agua, ¿no? sino si es que los que mandamos somos nosotros. Los que decidimos somos nosotros. Ellos meramente son los representantes que nosotros hemos elegido con el voto. Por eso esta gente hay que asustarle, decirle, escucha, que se os ha acabado el chollo, socios. Eso, final. El final. Lo mejor es el final. Y no le puedes dar un mandato durante cuatro años a esta gente. Porque el primer año se ríe más. Es el primer año se ríe, el segundo año se ríe más. El tercero menos y el cuarto ya te ríe y te dices si sí, vamos a hacer esto el año que viene lo tenemos preparado. Entonces, hostia. ¿Cómo que lo tenías preparado para hacerlo? ¿Has tenido cuatro años, no lo has hecho antes y ahora justo que vuelven a ver elecciones lo tienes preparado? No. hay que Hay que dejar que... Eso, eso me recuerda, para acabar, me recuerda a cuando, cuando una persona llama a nuestros teléfonos del tarot o de, que, que predicen el futuro vete a, a saber la historia que te cuenta. Y, oye, si, si os gusta eso, pues, a, a, pues yo qué sé. No sé eh, gente... Oye, vale, a mí me gustan también otras cosas que. No, no sé, observar el cielo por la noche con el frío que hace, sí, o sea que, también, que también, también es un poco. Pero también hay gente pero... que le gusta que la sí, engañen. Que sí. sí, bueno, se... ayuda. ayuda a veces, engañen? a veces es un efecto placebo, pero bueno, hay otros placebos por ahí mejores. Pues lo que el ejemplo que quería poner es que cuando llamamos, cuando alguien llama por teléfono, quiero recordar que a los 30 minutos la llamada tiene que cortarse, porque no según la ley sí, o no vetera, algo así, ¿no? Sí. Y entonces, por lo visto, pues ya hay. Hay ciertas nociones a estas personas de que le están ahí dando rollo y palique, palique, y cuando ya van a quedar los 30 minutos, ¡ay, que veo aquí! Que para el trabajo. Entonces ya, te tienen que volver a llamar y de ya luego otra vez se vuelven a enrollar. ¿no?... Y, y me recuerda un poco a eso que tú dices, ¿no?... Que, que los cuatro años de los políticos y el último año es cuando tienes proyecto, ¿no? Es lo que, viene esa... Igual que los, eh, También la prensa rusa cuando dice, No lo voy a contacto, eso lo voy a dejar para la próxima entrevista. Cebo, Cebo, siempre se dejan ahí algo tirando para, para, para que lo llamen otra vez. O sea, bueno. Sí. bueno, Juan Antonio, pues aquí, esto es la cámara de la gente, ¿pasabas por aquí o vienes por aquí? No, no, intencionadamente he venido aquí de otro sitio a ver sí. lo que pasaba y de muy lejos se puede decir. Mm, no, Montaú. bueno, pero de muy lejos o... Hay... Montaú. Ah, Montaú. Montaú. Ah, pues está, o sea, no... bueno, siempre os sigo en, en Twitter, eh, estoy al corriente, eh, la mujer está mayor a Ana. Que ánimo, que adelante. Yo, mi consejo es que no dejáis de luchar, no rindáis, que les echéis cojones, que no tengáis miedo, que los que tienen que tener miedo son ellos. Y que, que aquí hasta el final, hasta el final, hasta el final. Yo siempre, yo no puedo estar aquí, no puedo venir aquí, pero cada vez que puedo, pues me paso, veo el destrozo que han hecho con esta Candelaria, que quieren separar la ciudad. No, ¿Pero, pero claro, la pasarela? La pasarela es así. Eh, esta gente vive allí en Murcia capital, otros viven más alejados, viven con las comodidades, no tienen cojones a venirse aquí a vivir o no tienen... Son... Son lo que nos han dicho nosotros que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, son ellos los que están viviendo por encima de sus posibilidades. Entonces nosotros seguimos permitiéndoselo. Esto tiene que terminar. Pues aprovechando que está el Paso a nivel. Y la frase podría ser que esta gente, los políticos corruptos, los honestos que o no, están viviendo por encima de nuestras posibilidades, ¿sí? Sí, sí, de nuestras posibilidades y de las suyas, sí, la porque se refiere. lo están creyendo demasiado. Bueno, Juan Antonio, muchas gracias. Venga, de nada. Venga, hasta luego, hasta luego. Bueno, están aquí leyendo ahora los comentarios, Juan Antonio, bueno, que estáis enviándole muchos, ¿eh? ¿Nosotros? ¿Dónde se puede ver esto? En Internet. Ah, en Twitter, en Facebook, en Youtube. De sí, se puede ver por Internet. internet. Sí. ¿Te puedo bajar un papelico para que veas por dónde sí. se, se puede ver? ¿Vale? Si aquí, si es, de Valencia. es de Valencia. Pues aquí estamos ya, estamos 30, 347 días seguidos. ¿Qué ha pasado? Pues que ha pasado que, bueno, eh, han estado construyendo un muro, ese que, ese que estás viendo en aquel lado, que es ...transparente, con una base de hormigón... ...con unos pilares metálicos... ...y hace, hace prácticamente un año, el 12 de septiembre... ...pues ya estaba listo casi para ser cerrado... ...y como ese día, por aquí pasó la romería... ...miles de personas vieron... ...que la ciudad iba a ser partida con un muro... ...al día siguiente la gente se echó a la calle... ...y se echó a la calle al día siguiente... ...y ya ha durado hasta ahora... ...durante todos los días... ...ha habido días que ha habido miles de personas... ...días que ha habido centenares, decenas de personas... ...y el 3... Es que, es que, claro, aquí lo que han hecho es esta pasarela y los coches tienen que dar un rodeo tremendo. Pero claro, la gente lo que quiere es poder, que ya estaba aprobado en el 2006, hacía 12 años, estaba aprobado que el tren iba a ir bajo tierra y la gente iba a cruzar de un lado al otro de la calle, pues por encima. Mucha gente aquí compró su vivienda en base a ese proyecto que estaba aprobado, ¿no? Entonces. Ahora, ahora se han encontrado que siguen pagando sus hipotecas, siguen pagando sus viviendas y que le iban a poner un muro. La, el, claro, eso, ff, compréndelo, es tremendo. Luego hay gente que su familia vive al otro lado del muro, o que su trabajo está al otro lado del muro, o, o ya simplemente también pues, la vida cotidiana, ¿no? Incluso, Yo, incluso que te ponga el muro hace que todo este barrio se quede una zona bastante fantasma, ¿no? canal que contar de allí de Valencia, echaron esto por la tele. Del canal. El pues, fíjate, pues desde entonces hasta el ahora... 2000, todo lo... 2007, ah, bueno, claro, porque me está hablando de esta reivindicación. Lleva más de 30 años. 30 años pidiendo que esto vaya por abajo. Y luego durante esos 30 años, evidentemente, ha habido mayores momentos de protesta que ha sido a partir del 2012. Las protestas han sido semanales. Cada martes había gente aquí en las vías parándolo. Cada martes. Y desde el 12 de septiembre pasado, todos los días todos los días la calle cortada como pero, pero no lo has podido todos ver los días, ¿no? todos los días Mira, todo todos los días gente de aquí, ya digo, unas veces son decenas, otras veces centenares, otras veces miles y un día hubo más de 50.000 personas aquí en Murcia otros días también varios miles de personas, aquí se han pero juntado verdad, miles de personas aquí, aquí, bueno, es que claro, juntar más de 50.000 personas fue en una gran manifestación que se hizo en el centro de, de, de la ciudad Aquí ha habido también días, pero claro, sostener eso todos los días es complicadísimo. Sostener tu vida laboral, familiar, social, personal, eh, la, la, la vida también los estudiantes, es que miles de personas la vía, es muy complicado. Aquí el asunto está, el ese... aquí lo que quieren es traer el, lo que quieren traer el ave en superficie eh, o bueno, un tren de alta velocidad. ...y entonces, y aparte el corredor de Mediterráneo... ...un tren de mercancías... ...y entonces pues tener esto parado... ...pero bueno, ahora hay aprobado... Ha ...que el tren va a venir por abajo... ...que el, eso será para el 2020... ...pero la gente no se fía... ...y la gente sigue estando aquí vigilante... ...de que eso se vaya a hacer de esa manera... ...no se hará, no será, dices tú... ...en Valencia también están pendientes... ...de la hora de, de, de la estación del Parque Central... ...que también tiene que ir soterrado... Para el 2020 y que van a quitar la estación de Joaquín Sorolla. Sí, lo van a quitar. Yo tengo entendido eso, pero creo que no. Al final, porque hay mucha, mucho, mucha vía para acá, para allá, para acá, pero que no, al final no la quitan. Al final no quitan la estación de, jo, de Joaquín creo, Sorolla, eh. sí. Creo, ¿eh? Es, es que también hacer una obra de, de, ese, de, de ese calibre, con lo, con lo que costó, para que ahora quede en nada, también. Sí, ahora eh, tenemos una comunicación, porque va para, para todos los pueblos, ahora. Claro, pero ahora quieren unir ¿no? la estación antigua con la nueva obra en la estación sí, de Parque claro, Central. Yo cuando me vine para acá estaban, estaban haciendo obra, pero allí en el Parque Central no estoy haciendo nada. Claro, es para el 2020, a ver, a ver si llega. Yo por lo que he visto no, no había nada. Ahí. ¿Tu nombre? Tomás. Tomás. Bueno, Tomás. Ahora te digo dónde vemos esto en internet. Sí, voy a ver si, no, no, si despedimos. Espérate, voy a cortar la conexión de hoy, que ya llevamos hoy, pff, yo qué sé, el tiempo que llevamos aquí. Vamos a cerrar, si sí, vamos a cerrar las vías. Hoy vamos a cerrar aquí las vías. Ah, mira, espérate. Aquí lo tiene. Aquí tiene las direcciones, y si no, buscando el nombre este en Facebook o donde sea, decirlo sea, lo puedes ver. ¿Vale? Y cuando quieras decir algo, aquí estamos. Yo me pasaré todos los viernes aquí. Aquí, todos los días. De lunes a domingo. De lunes a domingo, mira, en Nochebuena, ahí la misa de gallo. En Nochevieja, ahí las campanadas, la Noche de Reyes por aquí comiendo el roscón, ¿Oye? todos los días, todos los días, en las vías. ¿no? Pues imagínate, calvario. Años, ¿no? imagínate, pues la gente quiere estar aquí hasta 2020, en Murcia que... somos muy cabezones, Yo creo que esto no lo acabo. pues vamos a ver, no lo a vamos a ver. Haría un puente... claro, ¿Para pero... a los coches, para arriba para abajo? ¿Para Pero claro, Vete a saber, vete a saber al final hasta lo que acaba pasando. Provisional, la De momento lo que hay es la pasarela esa y la gente no la quiere. Bueno Tomás, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Bien, nos vamos a despedir, vamos a despedir con la imagen aquí de, de este paso a nivel otra vez cerrado. ¿eh? Bueno... ...una hora y veinticuatro... De, de, bueno. ...ha habido periscopes, retransmisiones de tres horas y pico... ...Marcos, Loli, San pues Antonio, Isa... ...y, bueno, muchísimas personas más que habéis estado ahí... ...que estáis viendo esto después en diferido... ...aquí ya veis, aquí se juntan personas de... ...distintas ideologías políticas, religiones... Una diversidad impresionante porque al final los muros son para todos, ¿eh? aquí el muro, las pasarelas, lo que sea, que haya la gente le acepta igualmente, así como si hay soterramiento, será soterramiento para todas las personas. ¿no? Es como cuando en un centro comercial o una tienda pone unas puertas automáticas, pues eso se pone para que las personas que por ejemplo tienen movilidad reducida, ¿no? Van a a ruedas porque pues puedan pasar fácilmente, pero al final por ahí pasamos todas las personas, ¿no? Las que tenemos. El, la, la, las que no tenemos la movilidad reducida como las que sí la tienen, ¿no? Bueno, pues con esta pasarela, con este con esta imagen, nos vamos a despedir hoy. O, vamos a ver, aquí hay tantísimos casteles que vamos a. Porque fijaos, que estos carteles van de desapareciendo, así que son prácticamente historia Nos vamos a ir despidiendo con, con esta. Mientras espera, medita. Mañana no será mejor, de tu, de, de tu presencia depende. Ni muros ni pasarela. Este cartel está puesto aquí ya muchísimo tiempo. ¿eh? Ni muros ni pasarela. Marzo 2018 hasta marzo 2020. Soterramiento ya, no el muro Murcia, está puesto bastante tiempo. Fins de más, una abrazada a un abrazo desde Murcia hasta mañana, Murcia no se parte. Murcia se comparte, hasta mañana